Muy buenas, ¿cómo están? Estamos en un pequeño recreo del Liceo IEP y voy a explicar en este caso el concepto de páginas limpias y páginas sucias en la memoria del equipo o en la RAM. Es el concepto se llama en inglés es Clean Pages and Dirty Pages o Dirty Pages, ¿está? Clean and Dirty, o sea, limpio y sucio. Para que quede claro cómo, cómo el procesador trabaja con esa información y cómo pone y quita eh, elementos de la memoria del equipo o de la RAM, vamos a hacer un ejemplo en vivo y en directo, ¿está? Para eso voy a chica la pantalla y lo que voy a hacer es voy a abrir un documento de... una planilla de cálculo voy a abrir. Calc. LibreOffice Calc. Que es como si fuera una planilla de Excel. Es lo mismo, pero nada más que en versión libre. Bueno, esto es una clean page. ¿Qué quiere decir que es una clean page o una página limpia? El procesador, cuando yo hago clic en LibreOffice Calc, hace una copia del programa en la memoria del equipo. Y, de, y gracias a que el procesador copia la información desde el medio de almacenamiento a la memoria del equipo, es que yo puedo acceder a ella. Yo no puedo acceder a los programas que están directamente en el medio de almacenamiento de la computadora. Sea un disco duro, sea una unidad SSD, una, una unidad M.2 o lo que sea. Si es un medio de almacenamiento, yo no puedo acceder a esa información a menos que esa información pase por la RAM. La RAM es la intermediaria, es como el puente entre la unidad de almacenamiento y el usuario. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué este programa está actuando como una clean page, como una página limpia en la RAM? Porque yo no lo modifiqué, porque así es como quisieron los creadores que luzca el programa. Entonces, si así es como los programadores me presentan al programa y yo solamente lo abrí, eso está en la memoria RAM, o en la memoria del equipo, o en la RAM del equipo, en forma de clean page, en forma de memoria limpia. Todo lo que yo abro y no toco, todo lo que yo abro y, y con lo cual no hago absolutamente nada es una clean page. ¿Cómo transformamos esto en una dirty page o en una página sucia? Les voy a mostrar. Vamos a guardar este archivo, que es un archivo común y sin, sin absolutamente nada adentro. Le voy a dar a guardar y le voy a poner cleanpage.ods y lo voy a guardar en documentos. ¿Ah? También lo voy a pasar a PDF muy fácil se va a llamar igual cleanpage.pdf si yo abro el pdf correspondiente a este archivo evidentemente lo que va a pasar es que vamos a ver un archivo vacío totalmente vacío voy a entrar allí a documentos voy a ir a cleanpage que acá lo tenemos el pdf y no hay nada ahí adentro ¿tá? ahora veamos cómo funciona la dirty page y cómo la memoria ram o la memoria del equipo o la ram del equipo actualiza la información en tiempo real Voy a, voy a poner una serie de números aquí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Simplemente eso. Voy, Ni siquiera preciso guardar eh, el trabajo. Voy a convertirlo a, a PDF de vuelta y voy a sobreescribir el que ya está, el clean page. Me va a decir, Clean Page ya existe, seguro que sobre sobrecribirlo. Sí, sobreescribir. Y ahora lo voy a abrir al clean page para que ustedes vean. PDF. Allí tenemos el 1, 2, 3, 4. Pero algo todavía mejor, lo voy a dejar abierto y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir aquí y voy a poner eh, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y voy a pasarlo a PDF, incluso sin guardar. Voy a sobreescribir CleanPage. Sobreescribir. Y ahora se los voy a mostrar el CleanPage. Y aquí está todo. Yo no tuve que cerrar los archivos y volverlos a abrir. La información en la memoria RAM se actualiza en tiempo real. Esta es la diferencia entre una clean page y una dirty page, entre una página limpia y una sucia. La limpia es aquella que yo, el programa que abro y no hago nada con él. Y la dirty o la sucia es cuando yo utilizo el programa y los datos quedan en la memoria del equipo hasta que yo los guarde al disco duro en donde se vuelven a convertir en una clean page. Espero que esto haya quedado comprendido y que bueno te haya ayudado a, a entender mejor este sistema eh, de páginas en la memoria RAM, de paginado de la RAM. Arriba.